estamos rodeados de toda clase de plantas, muchas de ellas en dosis elevadas pueden causar la muerte de cualquier ser humano. Entonces, ¿por qué tener una planta con propiedades curativas y paliativas del dolor podría ser ilegal? Esto ocurría hasta hace poco, con la tenencia de semillas y plantas de cannabis penadas sin excepciones por la ley de drogas. Perdón, en algunos lugares sigue ocurriendo. Es que hoy, Existe en nuestro país una lucha por la plena aplicación de la ley 27.350 que autoriza el cultivo y autocultivo para uso terapéutico en pacientes con tratamiento que deben inscribirse en un registro oficial. En esta edición hablamos con Candela, mamá de Carolina, quien nos cuenta cómo conocer la planta de cannabis mejoró la calidad de vida de toda su familia. Mi nombre es Candela Grossi, soy presidenta de la Asociación Civil Cultivo en Familia La Plata. Cultivo para mi hija, que tiene un diagnóstico de autismo, hace cinco años que soy cultivadora y además tengo mi marca cosmética Gratitud CB Cosmética. A los 13 meses claro, estaba... estaba complicada ya la situación, estaba muy complicada. O sea, vos veías un comportamiento, digamos, que ya... Eh, repercutía en su salud se, se y en la familia, uh -huh. en la familia porque no dormía Carolina, no dormía nadie, ver, no dormía Carolina y el padre no descansaba y a la nena que le pasa y... y los médicos te decían que no tenía nada, el neurólogo la primera vez que la vio me dijo me dio esa respuesta que fue contundente y demoledora porque la piba le, da, le dio vuelta al consultorio, se dio la cabeza contra el piso la última la humildad de decirme eh, mira, yo la verdad que no entiendo el tema anda a ver otro por suerte encontré una psicóloga muy piola este, que me dijo, sí a tu hija algo le pasa sin medicación estamos hablando del 2015, sin medicación no voy a poder trabajar me derivó a otra psiquiatra la doctora Andrea Pellegrini que André, este, me dijo, vamos a esperar tres meses antes de darle medicación. Eh, en marzo del 2016 la medí, porque realmente la situación era muy compleja. Y lo único que vi en los nueve meses que tomó medicación, al menos en los primeros seis meses, que era cada vez más. ¿Y la medicación psiquiátrica? Risperidona. Que la rispe se, la, la, se utiliza en personas con esquizofrenia o bipolaridad. ¿Y ella tenía, recordame la edad? En ese momento, casi tres años. En septiembre del 16, descubro en una red social autismo y aceite de cannabis y dije, wow, ¿qué es esto! Yo todavía no tenía un diagnóstico. O oh, sí, no, hacía muy poquito, hacía muy poquito que nos habían dado el diagnóstico en el Garrahan. Fuimos al equipo de neurodesarrollo de allá que nos dijeron, bueno, papis, la nena tiene autismo, este, les damos el número de un neurólogo para que vayan a visitarlo. Bueno, cuando leo esto, una amiga que es trabajadora social me dice, Cande, en trabajo social se va a dar una charla sobre el aceite de cannabis. Y wow no me tengo que ir hasta la ferreta. Y, y fui a la charla de trabajo social y ahí conocí a Darío Andrinolo, había un cultivador, este, estaba Valeria Salech, de Cultiva Argentina, un médico que ahora está atendiendo en, su, en, en el sur. Y entre ellos cuatro, más o menos, le encontré como la vuelta lógica del cannabis. Tenía una tintura que me había conseguido mi mamá y en la desesperación de verla de que se daba la cabeza contra la pared, este, la empecé a usar en la nuca y en la frente. Una tintura de cannabis. Sí. este Que yo no veía una mejora grosa, digamos. No, no veía que la nena este, se tranquilizaba, pero veía una hija más feliz. Y con eso yo, viste, chau. No la se nena se ríe, se ríe, disfruta. Y en diciembre me regalan flores, del 2016. Y ahí le hice el primer aceite, y el 8 de diciembre del 2016 Karen empezó a usar aceite. ¿Y tenía cuántos años? Tres años y medio. Porque ella sí. nació en julio del 2013 y me regalé, y, y el aceite lo empezó a usar en diciembre de 2016 o sea que vos pasaste en la medicina tradicional primero te dijo sí. que tu bebé no tenía nada sí. después te dijo que la culpa de su enfermedad era tuya sí. y después te dieron medicación psiquiátrica sí. con efectos dañinos y colaterales eh, tras o una 10. nena de tres años sí. hasta que de casualidad encontraste en así. internet y se dio todo que con de plantas. Rápido. Sí. Simplemente y, y una síntesis natural que hasta podías hacer vos en tu propia casa sin gastar medicamento, tu hija iba a estar más feliz. Sí, pero así de avasallante y de rápido y de vertiginoso fue. ¿Y vos, la, vos notaste un cambio? A los tres días se sentó a comer. A los sí. tres días se sentó a comer. ¿Cuántos meses habías estado con la medicación psiquiátrica? Nueve en total estuve, nueve meses. Contanos qué variedades tenés, porque hay distintas variedades de cannabis y además hay autóctonas y hay otras que vienen de semillas, de otro lado, de afuera. Eh, Acá tengo Lemon Skunk, que esta es de afuera. Critical, quinto elemento, que la estamos... ¡Ay, la estoy remando con esa quinto! Me están dando un trabajo terrible. Y esta también, quinto elemento, que eh, es la variedad autóctona del este, profe es, Incluso Losa. es platense. Esta es platense. Quinto elemento es la variedad de Dani, el profe Losa que es una variedad autóctona, fue una mezcla de variedades que en su locura la generó y bueno, eh, llegó a la universidad eh, sí. Es la que se estudia en la universidad Es la que se estudia en la universidad es la variedad k 3 cepa argentina terapéutica número 3 y qué te puedo decir, que aparte de haberme devuelto la vida ¿no? Porque quinto elemento es la única variedad que a Carolina no le genera resistencia no tengo que hacer un cambio de cepa Simplemente cambio el modo de extracción y sigo utilizando la misma planta. Bueno. Yo logré que en Carolina utilice el CBD por piel, sin que tenga una crisis, por ejemplo. Eh, para mí fue impactante ver eso. Este, incluso su neurólogo se quedó impactado. Yo no te lo puedo creer. Yo no te lo puedo creer. Eh, si no lo veo, no lo creo. Y cuando la vio, no lo podía creer. Así que es como que... Mucho orgullo siento, no solo por la marca, sino por todo el camino que recorrí. Y muy agradecida a la Universidad de felicitaciones excitaciones, gracias! Este, la Universidad nos abrió una gran puerta a la sociedad civil. El decreto reglamentario de la ley de uso terapéutico del cannabis crea las condiciones necesarias para permitir el autocultivo controlado y sacar de la clandestinidad a muchas familias en nuestro país. La ley de industrialización del cannabis y el cáñamo es también fundamental para poder ampliar la investigación, producción, distribución masiva y que los beneficios de esta planta como le ocurrió a Candela y a Carolina, lleguen a toda la población.